Bueno, pues un placer compartir con vosotros este, estos 20 minutitos que vamos a estar. Entonces mi idea un poco es transmitiros eh, de qué va el proyecto, cómo está enfocado, desde dónde parte. Y lo quiero hacer desde el punto del sentido común, es decir, la idea de que tratemos de verlo desde nuestro propio sentido común. Y eh, dejamos de lado un poco pues, esos pensamientos para estar aquí y ahora. Y eh, a continuación pues comenzamos. Eh, un coaching integral, bueno, el proyecto nace desde reconocer de que existen va varias tendencias del coaching en la actualidad. Tenemos un coaching, pues, americano, que es más pragmático, más enfocado pues, en la motivación, en los resultados, y bueno, es un tipo de coaching que favorece pues, que las personas eh, descubran su potencial y consigan aquello que quieren. Sin embargo, después nos vamos a una tendencia más humanista, es decir, más europea, vamos a acompañar a la persona, no digo nada desde aquí, ¿cómo te puedo ser útil?, ¿qué quieres?, defínelo, yo no digo nada, simplemente te acompaño. Y después encontramos una tendencia más eh, sudamericana, más filosófica, que se enfoca en el cambio y transformación de conciencia, y la ontológica como tendencia basada en el lenguaje. Si cambiamos nuestra manera de hablar y comunicarnos con nosotros mismos y en lo que estamos desarrollando, conseguiremos transformar la realidad y conseguir aquello que queremos. Eh, ¿A qué viene un coaching integral? Eh, la perspectiva parte desde que nos hemos encontrado en sesiones de que hay momentos que hay personas que están paradas. Entonces, cuando la persona está parada, como tú le apliques un coaching eh, pues más humanista, Venga, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres definir? Pues no es un coaching totalmente práctico y útil, porque la persona está deseando que se le den alas para poder caminar y dar sus primeros pasos. A la vez, la persona está corriendo, corriendo, a, a que vamos muy en el día a día, vamos corriendo, a, a, ¿A dónde? ¿A dónde vamos corriendo? Pues esa persona que viene corriendo a la sesión, de repente se encuentra con un coach pragmático que le dice, sí, sí, oye, tú puedes, tú vas a poder lograr lo que quieres, pero él justo lo que quiere es dejar de correr, entonces solo aplicar un coaching pragmático no daría esa versatilidad y ese espacio para que la persona pare un instante a mirarse, a mirar qué es lo que quiere y a definirlo. Por tanto, proponemos eh, el punto de poder integrar las tendencias del coaching actual. Y esto eh, nos lleva a un reto que os voy a comentar ahora. Por mucho coaching americano, mucho coaching europeo, mucho coaching eh, sudamericano, pues hay personas allí donde estamos. Entonces, hay personas en cada sitio y hay algo que es común en nosotros, que somos personas. ¿Vale? Puede haber una cultura, puede haber una tendencia del coaching que se aplica, un tipo de coaching que se traslada, pero somos personas allí donde estamos. Y ese es un poco también hacia dónde apunta eh, el coaching integral y la visión de un coaching integral. Hacer coaching desde lo que somos. Es decir, ¿quién eres? ¿Estás ahí? ¿Y qué más eres? ¿Quién más eres? ¿Tienes capacidades? ¿Tienes valores? ¿Tienes competencias? ¿Habrá coaches aquí y otros que no? Y este es el valor que se le da como lo importante. Lo importante es lo que está ahí dentro... De vosotros, de cada uno de vosotros. ¿Y qué hay dentro de cada uno de nosotros? Algo común y similar. Hemos observado que el interior es similar. Aunque tengamos diferentes formas de mirar, los patrones son los mismos. Y aquí es donde planteamos la integración también de nuestras dimensiones personales. Por un lado, las tendencias del coaching que van a ayudar a los coaches a tener mejores... Capacidades y competencias en pro del beneficio que es hacia donde se apunta, que va a llevarse la persona. Y por otro lado, nosotros con nuestras dimensiones personales. Eh, las dimensiones que integramos dentro de un coaching integral, lo que proponemos es integrar lo que es la emocionalidad, la dimensión emocional. Somos emoción, tenemos emoción. No hay ni un día ni un instante que no pasemos sin que haya una emoción. Ahora mismo hay una emoción. Otra cosa es que no me entere cuál es. Tenemos pensamientos, es la parte más mental, y la lingüística, lo que decimos, y un cuerpo que nos dice cosas también. Entonces, eh, ¿y si planteamos el dedo hacia uno y poder trabajar con nosotros mismos para adaptarnos, transformarnos en pro de conseguir aquello que queremos? Y esta es la propuesta de un coaching integral hacia el individuo. Una cosa es lo interior y otra cosa es lo exterior. Os pongo un ejemplo. Si digo, estoy alegre, la verdad es que estoy muy alegre, y es que yo estoy muy alegre, hay algo que no encaja, ¿verdad? O si digo, estoy triste, oye, es que estoy muy triste por estar aquí, hay algo que no encaja. Mi cuerpo está diciendo algo, mi lingüística, mis palabras dicen otras, pero mi emoción está diciendo otra. Y aquí es donde proponemos un viaje hacia el interior conocernos y hacernos esa pregunta, cómo estoy funcionando, qué más soy, qué más capacidades tengo a mi disposición para transformar y para cambiar. Y ese viaje interior es el que permite y facilita que generes nuevos recursos para directamente aplicarlos en la sesión de coaching a los que se dedican al coaching. Y aquí es donde entra el reto profesional, lo que planteamos como un reto profesional. Un reto profesional donde aquellas herramientas no solo están para aplicarlas, memorizarlas en el coaching en la persona que recibe coaching, sino reto profesional de poder implementarlas en ti. Si yo no descubro cómo funciona esa herramienta en mí, ¿cómo voy a ponerla en juego para que el otro se descubra a sí mismo? Y este es un poco el planteamiento ¿no? de un coaching integral. Cómo aplicar lo que son las herramientas en uno mismo y desde ahí poder aplicarlas en los demás. Por tanto, este proyecto lo que plantea es, vamos a apuntar al beneficio, no tanto si el coaching, si no, si deja de, si quiere, si puede. No, no, el beneficio se está dando, realmente está permitiendo y facilitando un cambio transformacional de las personas que lo viven. Si ponemos ahí el foco, aunamos y entonces podemos integrar. Algunos de los valores del coaching integral, eh, tenéis en la revista, viene el, el proyecto pues, mejor definido. Eh, para quien no lo haya leído, en la revista hay algunos criterios aquí, que es lo que os voy a ir comentando entrando en algunos. ¿Creen el potencial ilimitado de las personas? ¿Crees que tienes un potencial ilimitado? Y esa pregunta la lanzo hacia ¿Crees que tienes la capacidad de construir aquello que quieres, de dar esos pasos? ¿De transformar tu manera de mirar las situaciones para conseguir aquello que quieres? ¿Crees que es posible que en tu interior tengas nuevos recursos que te puedan ayudar hoy? Eh, los valores de creer en el potencial ilimitado de la persona, únicos e irrepetibles. Es decir, como individuos, ¿somos únicos e irrepetibles? Y aquí hay una frase que suelo decir mucho, escuché a un profesor que tuve... Somos exóticos y maravillosos. Exóticos porque aún no nos conocemos. Maravillosos porque cuando te conoces forma parte de ti ese que eres, el quién eres. Un coaching centrado en el cliente, no en los objetivos. Es decir, si miramos un coaching basado en objetivos, vamos a conseguir objetivos, es un tipo de coaching, vale, una tendencia, tú puedes adoptar esta actitud. Sin embargo, es a través de los objetivos, es a través del de cliente cuando se desarrollan esos objetivos es el cliente el que define sus objetivos pero a veces no es necesario un objetivo hay quienes pensarán no, el objetivo es necesario, continuamente necesito un objetivo sí, pero sin objetivo ¿qué más puede haber? y ahí se abre un nuevo espacio un nuevo espacio también para acompañar eh, acompañamiento interés por aprender si tú no tienes interés por mejorar algo de ti mismo ¿qué actitud le estás trasladando a la otra persona? entonces, ese interés es algo innato un interés real, porque cuando nos damos cuenta de que somos diferentes y aceptamos que eso puede ser algo natural y que justo en esa diferencia podemos establecer un vínculo de confianza, conviertes la relación en algo enriquecedor. De repente aquello que te dice el otro te sirve a ti para tu vida, para tus cuestiones. Y ese es un cambio de perspectiva que también propone un coaching integral. Genera una confianza desde la diferencia y solo te queda aprender qué es lo que esta persona ha vivido y cómo lo ha vivido, porque igual me puede servir. Y esto establece un tipo de relación complementaria. Un coaching que motiva a la conciencia y a la acción. Si no tomo conciencia de qué me está pasando, si no tomo conciencia de qué quiero mejorar de mí, voy corriendo y, y, y, ¿a dónde? A, a. Entonces, propone una acción consciente, alineada con la conciencia. Conciencia como esa respuesta que uno puede obtener. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me dice mi emoción? ¿Qué emoción tengo? ¿Estoy emocionado? ¿Y qué emoción puedo tener? ¿Estoy tranquilo? Y esas respuestas son las que te van a venir en forma de conciencia. Y descubrir que eres más de quien crees ser. Después se fundamenta en aprender de uno mismo. No nos han enseñado este punto. Es decir, ¿cómo es aprender tú de ti mismo? Ya de pequeño uno piensa, no, si tenemos que enseñarle mil cosas a los niños para cuando lleguen de mayor. Aquí el planteamiento es que las capacidades innatas y latentes del ser humano ya están de niños. Esas capacidades están ahí. El niño aprende por imitación, es consciente. Las emociones las tienen alineadas. Él sabe cuando estás enfadado, cuando no, cuando tienes miedo. Los niños de tres años, de cuatro, de cinco años tiene una información muy valiosa. Entonces propone eh, esa capacidad de aprender de uno mismo, preservar esa capacidad. Está en tu mano aprender de ti mismo. La capacidad de adaptación. Bueno, estoy abierto a lo que venga, a lo que surja, vale, pues me adapto. ¿no? Esto también es un recurso que es una capacidad. La utilizo, no. Igual no estoy acostumbrado. Habitualmente voy estoy, bueno, estoy pues cambiando todo lo que no me gusta y voy avanzando. En este caso, sí es adaptabilidad porque puedo adaptarme hasta mí mismo, puedo hablar conmigo y adaptarme. Capacidad de transformar la realidad. Es decir, ¿creéis que está en vuestra mano construir la realidad que queréis? Claro, si no lo crees de verdad es difícil llegar a ello. Aquí la propuesta es también fundamental desde este punto. Es decir, la realidad está en tu mano. Hay que crearla, pero para crearla hay que pensarla, hay que imaginarla. Hay una frase por ahí que, que me gusta mucho, ¿no? Todo aquello que se ha hecho realidad alguna vez ha sido antes imaginado. Pero claro, una imaginación libre, sin condicionantes, sin condiciones. Si cuando voy a imaginar estoy pensando en todo lo que va a ocurrir para que no ocurra eso que quiero imaginar, yo mismo estoy cortando mi propia capacidad. Después, desaprender para aprender. Bueno, esto es una frase muy en un anuncio, ¿no? La vi en la tele y me, me gustó mucho desaprender, no, Es decir, ya me creo que sé y si me abro de nuevo, aún no sé de algo, te abre un espacio para poder aprender algo nuevo de ti mismo y de la situación de la vida. Y es una conversación un poco privada. Cuando yo estoy fuera en el día a día es como, es cómodo, ¿para qué me voy a parar a tomar conciencia de mí mismo? Eh... Significados, no explicaciones armadas. Propone un coaching de significados, de buscar qué hay detrás de esto que está surgiendo, esto que estoy diciendo. No explicaciones armadas. Cuando entro ya en el ciclo de la explicación armada, ahí me pierdo. De repente me llegan las conclusiones tradicionales, las experiencias anteriores y esto me puede limitar a encontrar un significado más profundo. ¿Y desde dónde se trabaja el coaching integral, la propuesta de un proyecto de coaching integral? En sesiones de coaching no directivas, no dirigir, dejar que el otro sea, que elija lo que quiere. ¿Qué mejor libertad de esto? Con que generes este espacio la persona va a fluir. Dejas que esté simplemente porque va a estar a gusto, va a poder ser ella o él mismo por eh, racionalidad y espiritualidad bueno, ese es un tema un poco controvertido, hay temas en los mejor no hablar así que voy a pasar de largo eh, desde aquí le miramos eh, por dar un poco el puntito de integrar ¿sabes? es como la racionalidad de la espiritualidad se, espiritualidad se está dando en cada uno de nosotros de hecho hay una regla por ahí dando vueltas que suelo observar ¿no? el que se considera racional suele ser espiritual y no lo sabe y al revés, el que se considera espiritual tiene una mente muy racional pero no lo sabe, hay una parte Inconsciente del en ello. Y sobre todo un, un, un coaching que trabaje en general la autoestima, el quererse a uno mismo, no como el ego, sino quererse a uno mismo. Oye, date un regalo. Vete al spa, disfruta contigo, igual es leer un libro. Esos espacios que, que tanto a veces están olvidados. Generando autoconfianza y autenticidad. Es decir, autoconfianza. Está en tu mano elegir lo que tú quieres para ti. Y siempre, venga lo que venga, siempre tienes tu capacidad de elegir. Está a tu mano. Y apoya la aplicación de otras técnicas. En este sentido, eh, la finalidad es el beneficio a la persona. Si lo miramos, como dije antes, desde esta perspectiva, puedes aportar otras técnicas. Y yo creo que es una oportunidad muy buena que el coaching está ofreciendo. El resultado que ofrece como algo nuevo hoy día. Esa capacidad de permitir y facilitar que el otro pueda discurrir por sí mismo, encontrar sus verdaderas respuestas y decidir que merece la pena aquello que quiere y vivir su vida. Y bueno, reconocer al equipo de la Escuela de Coaching Integral, que está Estela aquí con nosotros, eh, porque han sido años de, de trabajo desde una visión, desde ese sueño que comenzaba y bueno, y dando los pasitos para ir construyendo esos ladrillos de poder hacerlo realidad y mi deseo que es, os haya transmitido y trasladado pues una visión integral de tanto del coaching como de la persona. Y me han sobrado cuatro minutos, o sea que me despido. Esto no se lo esperaban, ¿eh? Voy a buscarlos, ¿eh?